Hola, pues... Bueno, eh, he dicho, hola, Bueno, como ha dicho Lani, os explico un poco cómo, cómo va el, la sesión. Eh, por todos los años daba solo la charla, el año pasado ya hicimos un poquito de taller y ese año quería hacer un poco más. Eh, nada, principios pues introducir un poco de charla de lo que hago, a que, lo que hago, lo que he estudiado, lo que he hecho, a lo que me dedico, cómo se utiliza la luz en mi... La luz y la escenografía, pero sobre todo la luz. En mi ámbito, yo trabajo para de técnico de iluminación en un teatro y aparte hago diseño de iluminación y de escenografía y de. Entonces, eh, pues bueno, explicaré un poco en el ámbito teatral, artístico, cómo se utiliza la luz y cómo se diseña sobre todo una propuesta de luz y luego en el ámbito general, bueno, cómo se podría llevar a cabo el pensamiento en la luz. Eh, hay un par de cosas y es que sí quiero que se queden claras desde el principio que es que nuestros temas son temas artísticos y no hay respuestas maestras. O sea, si os digo algún ejemplo, o pongo alguna cosa que en algún momento funciona, o de alguna imagen que, pues en este momento había una luz muy sutil, que, que dejó a todo el público con, con calma y como que igual pones esa misma luz en otro momento, con otra obra que tenga otra dramaturgia, que sin ninguna cosa, y es todo lo contrario, y el público está de, es que no veo nada. en fin, no veo nada. Entonces, que sepáis que no hay respuestas maestras, que, no, que si digo algún ejemplo, digo alguna cosa, que no lo cojáis tal cual, aplicarlo porque no va a funcionar. Y lo que sí que me gustaría es, cuando acabe la, la sesión y cuando acabe el taller, eh, lo que me encantaría es que os quedáis con, que hay que hacerse preguntas, que hay que preguntárselo todo. Y que no hay respuestas equivocadas. O sea, todo es posible, todo se puede, siempre y cuando haya un discurso detrás. Siempre y cuando se hagan las preguntas de por qué quiero esto, por qué hemos visto aquí, qué quiero transmitir, qué quiero decir con esta luz, con esta imagen o con este escenario. Eh, siempre si hay, esa, si hay esa pregunta y siempre hay que de contestarla, puede ser que alguien la perciba igual que tú y otro perciba lo contrario, pero siempre va a, haber, hay, va a haber un sentimiento, va a haber una emoción. Se va, se va a entender algo. No es como si hago algo aleatorio, voy poniendo cosas y. Bueno, puede quedar bonito, pero no te has ¿vale? Entonces, bueno, son las dos cosas que sí que desde el principio quiero dejar claras, sobre todo luego para el taller también. Que eh, no tengáis que ir a equivocaros, a, a hablar, a ir haciendo preguntas con cosas, contestar. No hay respuestas. De hecho, hay muchos momentos que ir haciendo preguntas de: aquí qué veis o qué es? No hay una respuesta, ni siquiera yo tengo la respuesta. Es, de, es, es para ser conscientes cada uno de qué es lo que se ve primero, qué es lo que llama la atención, qué es lo que me hace preguntarme cosas. Que me y bueno, empiezo con la, con la chapita. Vale. Eh, bueno, yo soy Meiera, eh, estudié arquitectura y luego hice un máster en artes escénicas y un posgrado en. Eh, técnico de arte científico es algo que me dedico a y tengo ahí un doctorado me dio hacer sobre iluminación y procesos teatros. Eh, a lo que me he dedicado es mmm, profesionalmente lo que me da dinero y demás de técnico eh, pero luego aparte de la teatral con mucho hincapié en la parte clásica y suelo hacer los diseños de iluminación y aparte de otras obras también la iluminación es sí. Me tira más la iluminación y todo eso porque después de la carrera de arquitectura acabé ya un poco... Y sobre todo acabo un poco particular ¿eh? con las cosas que me gustan, son, rompen por todos lados, nada, me gusta más la iluminación. Eh, bueno, okay, pues básicamente diseño plásticas teatrales, plásticas escénicas. Eh, en las que se tocan y se toma el espacio físico y el visual. Eh, también hago eh, vestuarios y demás, o sea, todo lo que compone la plástica escénica, la, la imagen. Eh, en todas estas cosas, el espacio físico, las cosas físicas son las que vemos, las que son tangibles que se pueden ver, el visual es ya cómo compone todo este espacio. Y luego también hay que tener en cuenta los elementos, los elementos móviles, los actores, los actantes, bailarines y demás. El... Bueno, yo cuando estudié arquitectura, la frase que dijeron el primer día y con la que me quedé de toda la carrera es que la arquitectura es el juego maravilloso de los volúmenes bajo la luz. Es que si no hay luz, un volumen o no, cualquier elemento no lo vemos. Y depende de la luz que haya, depende de por dónde ve y demás, un volumen puede variar muchísimo. Eh, se puede jugar, aparte de, por ejemplo, artísticamente aquí es prácticamente muy, muy liso, pero se juega con la sombra, se puede jugar a algo que sea volumétrico que quede totalmente plano, se puede acentuar el volumen, se puede acentuar texturas, se pueden esconder cosas, no solo con oscuridad, sino depende de como si algo una tela, por ejemplo, puede esconder cosas o aparecer otras. Entonces, ¿cómo todo lo que construimos, todo lo que vemos, cómo influye eh, esa composición que tiene y cómo influye la luz en ello para, para decir cosas. Vale, este teatro nuevo donde estoy trabajando. Eh, a la hora de hacer una obra de teatro, nosotros cuando vamos como público vemos a un actor, dos, cinco, sabemos que hay un director detrás. Y luego pasan cosas que sí, mí las hará. Bueno, en una obra de teatro, de teatro, de danza, de cualquier cosa, no me refiero a grandes musicales, eso ya es, bueno, se te va a la olla, sino a una obra pequeñita, intervienen un montón de personas. Aquí he puesto un poco de ejemplo de gente que trabaja en el teatro, que está en el equipo artístico, dirección, turbinista, que es el, el que hace el diseño del vestuario, escenógrafo, pues escenógrafa, eh, diseño de iluminación, diseño de sonoro y por último están los actantes, actores, bailarines es como el último eslabón de la de la cadena, ¿no? El que luego se ve, pero realmente es el último dentro del equipo de técnico de un teatro pues lo mismo está el jefe técnico que se coordina toda esa parte técnica eh, luego hay un técnico de iluminación normalmente van los servidores de iluminación que están los que colocan los aparatos, dicen dónde van y todo eso el técnico de sonido, lo mismo con los, con los altavoces, los, autos, los micrófonos y el resto de cosas. Maquinista, que es el que mueve escenografía y aparatos. Vencidor, que es el que se encarga de coordinar la parte técnica con los actores, con los artistas y hablar con ellos. pues el encargado de vestuario, que se encarga de planchar, arreglarlo todo a la hora antes de la función en una, por ejemplo, en esta función que es señalada de Rock sobre fondo gris que se volvió el año pasado en el Bromea, era un cronólogo, un actor es pues Artesano y aquí no vienen los dos tipos de teatro Toda esta gente es la que interviene en la obra eh, cada vez que se hace esta función, cada vez que se va decir a irá como mínimo eh, bueno, el actor, evidentemente como mínimo, director técnico de iluminación y sonido, maquinista regidor, alguien de producción y mm, dos o tres de, de maquinistas, de poner escenografía y todo eso depende del montaje. Para un monólogo de una persona, más en el teatro, que habrá mínimo seis o siete personas montando. Bueno, una cosa que se va a hacer hora y media. Sí. Esta obra, por ejemplo, tenía una cosa muy curiosa. Que la escenografía se veía todo, depende como de cómo tiraba la luz, se veía como, como materiales muy líquidos ¿no? O sea, si veis esta imagen, ¿qué, ¿de qué material creéis que está hecho? ¿Qué os no recuerdan, os parece? Cemento. Cemento, ¿no? Y en, en estas que ya entra más color, cambia un poco el espacio, el espacio cambia un poco, sin cambiar los elementos. Puede ser que te evoca ¿no? vale, ¿eh? a, otro, a otro lugar, ¿no? Aquí igual es más un almacén, un taller un poco destazalado, y aquí es que te hace igual soñar un poco más, que lleva a otro sitio. Bueno, aquí lo que pasa en el teatro también es que las iluminaciones es muy difícil captarlas en fotografía, porque están hechas por el ojo humano, pero no para ser grabadas Y de hecho, cuando estaban para ser grabadas estaban falseadas. Entonces es difícil captar las cosas que os podría explicar. Pero bueno, aquí casi no se ve, pero aquí tiene una iluminación mucho más fría en comparación con el fondo, que también eh, haría que ese personaje resaltara, estuviera si de influencia. Esta obra tenía unas iluminaciones, unas imágenes preciosas. Sin embargo, yo después de verla, la iluminación, no diría que estuviera bien hecha. O sea, había unas iluminaciones muy, muy chulas, muy bonitas, pero daba la impresión de que el diseñador de iluminación había encontrado unas imágenes muy chulas que quería meter sí o sí. Y entonces, cuando quería, él ya iba con de iluminaciones. Pero no tenía nada que ver con la dramaturgia de la obra, con el texto, con el... está así pero los cambios, los esto no tenía nada que ver con lo que te contaba la obra. Entonces, por ejemplo, esa iluminación que en foto funciona muy bien, fantásticamente funciona muy bien, dramáticamente eh, a nivel, cuando está haciendo la obra, a nivel anímico, no funciona, no, bueno, está bien, es bonito, pero no te dice nada, no transmite nada. Entonces, lo ideal es conseguir, aunque sea menos vistoso, menos aparente, que sea una iluminación que, sea, que cree unos espacios que transmitan al espectador. Luego, la otra cosa curiosa, ¿De qué material creéis que es esto? Es no te no te no, no ¿Eh? pues una tela oh, pintada. Una tela ¿Una tela rígida? es Es ¿no? Cuando lo ves no en, en directo, con esa luz, sí. parecía que era madera pintada. No, parecía que era un riclo pintado. Depende de con qué luz, y dices, no, yo creo que hay volumen, pero, pero creo que estaba pintado por encima un poco con el aerógrafo, marcadas las sombras, las luces. Al final de la obra llega un punto que se enciende una luz por detrás y aparece un cuadro. Esa tela será una base como esta. O un poco más abierta, incluso. O sea, depende de como si iluminara ese fondo que durante toda la obra parecía súper rígido y parecía muy opaco, eh, al final resultaba ser transparente y resultaba esconder el, el cuadro de la señora sobre el, el, sobre el fondo gris, que es, de, que es un cuadro real y es lo que escondía detrás de, de toda esa pelada. Entonces, la luz también nos crea unos efectos y hace que los materiales y los elementos puedan variar, o la percepción que tenemos de ellos pueda variar. Bueno, que ha sido un poco rápido, depende que estoy metiendo... ah, no... Tú no, No tienes nada que hacer. <risa> Bueno, a ver, un poco sobre el proceso creativo, ¿no? De la iluminación. Es un poco el... Mi proceso creativo, a grandes rasgos, o sea, estoy metiendo muchas cosas que luego... Luego, realmente, a la hora de la verdad, cuando lo haces, igual no pasas por todos los puntos. Pero bueno, es también tenerlos en cuenta, tenerlos presentes. Entonces, lo primero en un proceso creativo es las posibilidades del elemento con el que vas a trabajar, pues en este caso la luz. Eh, ¿Qué posibilidades me puede dar este elemento? La observación del comportamiento de la luz. No hace falta saber físicamente cómo trabaja, saber la temperatura de color que tiene, las lambdas, el tal, eh, los datos, luego a la hora de llevarlo a cabo, llevarlo a ordenador si necesitaréis hacer estos datos. Pero para hacer una, un diseño de iluminación, para hacer una composición, para tener una idea de qué quiero mostrar con eso, no, no es tanto el, el conocimiento teórico que tengo que tener de ese elemento, como la observación. El hacerme preguntas, el, el decir, a ver, si aquí por esta ventana está entrando esta luz, ¿cómo me responde aquí? Mira, esto parecía una sombra, pero no sé si es la sombra o pues que justo esa madera cambia de color. ¿Cómo...? todo lo que veis alrededor, ir haciendo preguntas de qué es lo que pasa, cómo está funcionando, qué es lo que me produce, si hay algo que me llama la atención, por qué es un pobrezo. Pues aparte de la observación, de la parte más teórica, o más que voy viendo y haciendo preguntas, están las funciones, las distintas funciones. La función expresiva de la luz, eh, que sería... Bueno... Eh, por ejemplo, una sombra muy marcada que te, te lleva a unos sitios, te puede crear más inquietudes. Pues, todas estas funciones son una, una luz muy difusa, muy reneblina, es, es una cosa diferente. Bueno, toda esta función más expresiva, más eh, que son simplemente la luz ya no lleva a cosas al expresivismo alemán, unos pedáculos, dos largos, la sombra que viene, que se acerca, todas estas cosas. Luego está la función simbólica de la luz, eh, que es una función más cultural, ¿no? Más eh, ligada a nuestra cultura, a nuestros conocimientos de siempre. Pues, para nosotros igual una luz más fría, una luz pues es más moderna, norte, más cortecino, más neutro, una luz más cálida que lleva a un interior, a algo más recogido, a algo más más íntimo. Entonces, todas estas cosas también es lo mismo, es eh, hacerte preguntas y ir intentando explicar, a ver, pues igual con mi cultura o con, con estos referentes que tenemos, de, sobre todo será con las sombras, con las sombras y la iluminación. Serán mucho pues, las funciones simbólica la expresiva, los colores también, todo esto. La función práctica de la luz, evidentemente, necesitamos luz para ver. Eh, Puede ser para ver sin más, puede ser para apuntar ciertos objetos, para esconder otros, para, para cambiar ciertos volúmenes, o marcarlos, o venguarlos... Bueno, función práctica. La función estética, porque nos da el resultado unas imágenes diferentes, entonces cómo se componen estas imágenes, y, y cómo quiero jugar yo con esas luces, con las sombras que crean y qué es lo que quiero crear con ellas. Y, bueno, el funcionamiento de la luz y de los medios que lo crean, finalmente, porque por mucho que a mí algo, una luz, me guste, si no, si no sé cómo crearla o si no tengo esos medios, no voy a poder reproducirla. Entonces, llegado a un punto, sí que tienes que pensar, a ver, ¿cómo voy a poder recrear esa luz de otra forma? ¿Cómo puedo reproducir esa luz con los medios que yo tengo, ¿no? con mis herramientas? En mi caso, los pocos, por caso, con el ordenador. bueno, Aquí algunas imágenes de móvil bastante malas la mayoría, pero bueno. Eh, de cosas de luces que va haciendo y ir sacando fotos o ir mirando y preguntando todo su cosas. Por ejemplo, esto, esto y esto es el mismo sitio a distintas horas del día. Creo que era hasta la mañana, hasta la tarde, anocheciendo. Eh, este concepto de, de anocheciendo ya el azul rebotado en el río con las luces con adornos del huerto, de con luces muy amarillas, muy naranjas, a nos evoca, eh, los colores, al fin y al cabo, el color de luz. Los colores, porque la luz van muy unidos. Ves cómo, qué significan estos colores, qué, qué diferencia hay de esto que nos lleva, qué nos transmite diferente. ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, en el Pilar de Zaragoza, con pues, niebla, que parece que, que crea como unos como unas capas diferentes, ¿no? En un día que había muchísima niebla y es que a dos metros ya estaba de otro color totalmente y estaba totalmente... iba cambiando. Bueno, ¿qué más? Los mismos juegos, con, con máquina de humo, ¿qué es lo que pasa con otra con la máquina de humo? Con luces de distintos colores, eh, con la luz pasando por distintos elementos, entonces, apretando una luz. En distintos conceptos de iluminación, pues esto es en el red, que era como Santa carrusel, una especie de circo de feria antigua. ¿no? Los colores rojos, con las lucecitas. Recuerda bastante a esto con los colores, usando más rojos, por el terciopelo, por la feria, porque era porque quería dar ese punto de circo, pero está conserva las lucecitas, el azul. Bueno, ya que hay distintas cosas de cómo entrar por una ventana, cómo, cómo rebota en plantas, cómo, la luz de, cómo es diferente la luz de una farola, la luz de las farolas de la calle, si es direccional, si va a hacer muchas sombras, porque tienes una farola cada X metros, cómo da sombra eh, un hilo de pita, que es un hilo transparente y solo se ve en la sombra, por ejemplo. Bueno, diferentes cosas. que eh, estoy jugando y experimentando. Vale, luego eh, no, a la hora de, ahora sigue diciendo cosas de, de la luz, del proceso creativo, eh, por ejemplo en teatro se usan mucho los cambios de, para hacer dos escenas simultáneas que no ocurren en el mismo espacio-tiempo, eh, cambiando la temperatura de color, ya te da, te da ese juego ¿no? de dos espacios diferentes o dos tiempos diferentes pero tú te los estás viendo simultáneamente pero para, para distinguirlos se juega con los cambios de colores por ejemplo aquí en esta escena claramente, se ve claramente que esto es un exterior esto es un interior y aquí hay dos escenas que están ocurriendo a la vez probablemente o distintos tiempos que tú el ojo humano las ve juntas pero que percibes perfectamente de que no están en el mismo sitio esta otra con la mesa no puedo. esta otra eh, lo mismo, ¿no? Pues parece que aquí está sucediendo algo, casi que los ojos te van más a la sombra, a, a la imaginario de, de qué es lo que puede ser este cuerpo colgado, que aquí puede ser cualquier cosa colgada, una tela y aquí puedes ver un hombre colgado, no sé muy bien de qué obra es esta, ¿eh? Me estoy inventando una historia, pero solo con esta imagen ya te puedo decir, mira, puede ser que te han colgado a alguien Está aquí un alcado, aquí otro lo está mirando, que lo han juzgado, este acaba de llegar y lleva tarde para salvarlo, y este es el cuerpo del, del moribundo, una de grandes descolgado, por ejemplo. Y solo una imagen con un, una diferente iluminación te cuenta una historia, bueno, parecido a lo de Raya Virtual que estáis haciendo ahora, pero jugando con, con eso, con la luz y con, con una distinta expresión. Esto es de Falstaff, ¿no? que es una pieza que hicieron hace dos años, creo, en el, en el Nacional. Y era una pieza que en el mismo escenario contaba distintas historias sobre, sobre imitadores, impostores. Y solo cambia, hay algún elemento que meten y sacan, pero cambia la luz, básicamente. Y solo la luz ya te cambia el espacio completamente. El rojo del extremo, el. Este más cálido porque había una versión que era como del oeste, otros que era como en una fábrica, era una fábrica, esto era una plaza en Polonia, que luego tenía una pieza de danza, una especie de gimnasio, y solo cambia la luz, realmente. Este es el mismo escenario. Vale. Eh, Aparte de todo esto, como os he dicho antes, de las posibilidades de la luz y el estudio más teórico de la luz, está cómo contribuye, cómo va a contribuir la luz a nuestro proyecto. ¿Qué queremos, que, ¿Qué queremos que haga la luz en nuestro proyecto? Puede ser que nosotros queramos que la luz simplemente sirva para ver. O sea, que sea una cosa plana, que no queramos que haya ni sombras, y simplemente que se vea y para que se vea necesitamos luz. Puede ser. Eh, o puede ser que queramos que la luz nos vaya a llevar a otros sitios. Nos vaya a dar una cierta emoción o, o crear cierto nervio o, o que sea un elemento práctico que haya que encenderlo, que haya que apagarlo, que haya que jugar con ello para descubrir otras cosas. ¿Qué necesidades necesitamos cubrir con la luz? Eh, puede ser desde una fecha de neón marcada me que señale hay que ir por aquí hasta, hasta muchísimo más sutil. ¿Qué condicionamientos técnicos tengo? O sea, en mi caso sería, qué material técnico dispongo? ¿Qué número de dispongo? ¿Qué voy a tener en los teatros? ¿Qué altura va a estar? ¿En qué espacio dispongo para ponerlo? En vuestro caso son los condicionamientos técnicos que tendríais en, en, con los programas, con los ordenadores, pero también tendríais dentro de la historia a ver qué elementos se pueden utilizar que también sean coherentes. Aunque siempre, esto tampoco es una delimitación porque siempre hay formas de hacer cambios. O sea, siempre hay formas de poner una luz verde si se quiere. Puedes poner un tutelante o puedes poner que pase entre un campo de hojas o, o por una botella con un líquido verde y si la luz viene detrás ya te va a teñir verde. Antiguamente los focos, en vez de cuando no había filtros y la luz de gas y todo esto, se usaban botellas o con peras. Entonces sí. usaban esas botellas con líquidos de colores y eso es lo que tenía la luz en el teatro. Antiguamente, el... Y el presupuesto del que disponemos. Que bueno, en mi caso es fácil, los teatros que, que se va a tener, que se puede alquilar, que no se puede alquilar, a qué tipo de teatro se va a ir. En el vuestro sería más una cosa de renderizados, de tiempos y de coordinación con el resto de elementos. Vale. Para crear la, una iluminación, es, eh, la parte plástica, la parte estética, al final es una composición, es lo que nos va a ayudar a esta composición de, de imágenes, de escenas. ¿Qué herramientas tengo para crear cualquier composición? ¿De iluminación o de elementos o una coreografía? Da igual, cualquier composición. Eh, la escala, puede ser una escala de visual, con elementos de distintos tamaños que juegan. O una escala digamos, de más conceptual, más la sombra, lo que, las luces, la sombra, lo que nos, nos dice La repetición, te imagino, ¿no? <risa> puede ser una repetición literal del ¿No? mismo elemento, muchas veces repetido, muchas veces colocado, y cómo juego con eso. Con que sea todo igual, con un diferente, con romper la repetición, conseguirla... Puede ser una repetición de luces y sombras. En este caso, al, al poner un... aquí habría un proyecto de luz aquí. Un recorte, totalmente entonces, al repetir las sombras al fondo, se repiten las personas, que es como que no sabes muy bien cuántas personas hay en el mismo espacio. Con el mismo número de elementos, estamos repitiendo y eh, ampliando esta escena. El contraste puede ser contraste de plano a volumétrico, contraste de colores, contraste de de unas cosas muy quietas, otras cosas muy móviles, de, de texturas, de elementos... Jugar con esa contraposición de diferentes. Por ejemplo, el Bob Wilson, que siempre juega con, con colores muy saturados y con esos contrastes de, de la iluminación. Esto es todo iluminación, lo que pasa es que juega con unas cosas muy concretas, marcas muy concretas y focos muy concretos, que el actor tiene que estar exactamente en ese punto para que le pille así el foco y en la mano hay alguna pieza que tiene que la mano justo cuando hace así la tiene roja tiene que poner la mano siempre en el mismo punto y el cuerpo porque igual está iluminado de otro color entonces es el juego con los colores con el contraste de, de las iluminaciones el movimiento es otro, otro elemento que tenemos, puede ser movimiento real cosas pues es que se mueven Puede ser un movimiento de. Aunque una escena esté estática, bueno, de hecho esto es una foto, es estática, pero nosotros es vemos movimiento, percibimos movimiento, porque hay un desequilibrio. Entonces, puede ser este desequilibrio que ya nos tendrá un cierto movimiento, aunque la imagen sea estática. Puede ser movimiento real, esto sería los conciertos, que los pocos que se utilizan son los pocos móviles que se mueven para todos los lados y que lo que hace la luz es adornar con, con esos haces de luz, con la máquina de humo que mete el chorro para que se vean los haces de luz. entonces pues aquí la, la iluminación, por ejemplo, en los conciertos es estenográfica. ¿Vale? Lo que hacemos es crear un dibujo con la luz, con los haces de luz. Eh, a la hora de las composiciones, tenemos que tener muy claro esto. Nosotros normalmente leemos de aquí para allá, en cualquier cuadro, en cualquier imagen siempre nuestro cerebro por cultura, por aprendizaje, va a ver lo primero lo de aquí arriba, ahí abajo y lo que está en medio. O sea, los ojos van a hacer así. Eh, a la hora de hacer una repetición, de generar unos patrones. Eh. A la hora de hacer una repetición, de generar unos patrones, tenemos que tener en cuenta todo esto. Porque, por ejemplo, podemos poner elementos diferentes arriba, si queremos que llamar, la, llamar más la atención con uno que está aquí, igual no lo estamos y lo vemos. Porque nos vamos a ir a esto. Entonces, de hecho, la primera práctica que vamos a hacer ahora en breves, eh, va a ser para, para mirar esto. Para mirar qué pasa cuando tenemos una repetición. A ver, ¿cuáles son los elementos que miramos primero? Si un elemento es discordante, si un elemento es más diferente. ¿Cuál bueno, miramos primero? ¿El que es diferente o el, que, o el de arriba a la derecha? O, y de la derecha, la verdad. O, si hay dos elementos diferentes, ¿cuál nos va a llamar más la atención? Si hay uno que está en movimiento y otro que es un color fosforito, vamos a mirar el color fosforito o nos va a llamar más la atención el movimiento. entonces pues, todo esto, Ahora haremos una, una pequeña práctica con los cubiertos que he caído por ahí, unas maderas, y demás. Eh, sí, hacemos pues, lo mejor luz. Vale, pues acabo de dar así un poco la, la turra a todo y luego ya nos ponemos más con el taller. Vale, hay distintos tipos de luz. Estaría la luz referencial, que es la que hace referencia a algo concreto, que sería a.. Aquí es una iluminación básica, no me dice nada, lo único que te dice es pues, que es un interior, probablemente a la mañana. Con luz del de sol. Hay la función más abstracta, pues que ya puedes utilizar colores, haces de luz, sombras, pero que no te está refiriendo a ningún momento concreto, por ejemplo, esta iluminación. ¿no? Simplemente es más plástica y más y más.. Te lleva a distintas emociones, pero no, no te explica nada de, de lugar, ni de hora, ni de, ni de momento. Otro tipo de luces abstractas, pues bueno, usando más colores, usando espejos, proyecciones. Eh, esto sería predicción proyección móvil. según se mueve el actor, la proyección le va siguiendo. Mira la iluminación. Estos son distintos tipos. O sea, es una imagen de una caja con... Dependiendo de dónde entra la luz, diferentes iluminaciones que se podrían crear. Entonces, por ejemplo, tenemos una luz direccional que viene de la, de la ventana, que quedaría, quedaría la sombra perfecta del, del Señor. Una luz más plana que vendría de fuera, que es más general, que de fuera y de arriba. Aquí tenemos una luz que viene de atrás. Las sombras están marcadas, aquí nos lleva la luz más más de arriba, eh, que aplana un poco todo este espacio. ¿no? Esta otra, por ejemplo, nos está generando aquí un poco más de, de volúmenes, esta está generando aquí, eh, es más expresionista, ¿no? nos está haciendo imaginarnos qué pasa, si algo viene y como que te lleva a cosas distintas, esta se queda totalmente plana. Esta es una iluminación bastante general, que viene luz de todos los lados, no genera sombras, con lo cual se ve el espacio, pero no, no produce nada. En las comedias, por ejemplo, la iluminación suele ser así. Suele ser muy limpia, muy todo iluminado, todo muy blanco, y, y no hay nada más. Estos son los distintos tipos. En las que veréis, en las que hay sombras marcadas, normalmente son mucho más expresivas o en la estrella de oscuridad. No, pues esta imagen, esta te dice más que una más plana, probablemente, que esta otra es más plana. Pero, ¿eh? mucho de <risa> ¿Cuál es la. Qué imagen de esta veis? No sé, que, que sea más.. Podría ser de una película más de misterio, de, de miedo, de thriller. Sí. Las dos últimas sí. podrían ser perfectamente de de no sé, tu o de calidad. Uh -huh. Y por ejemplo esta... ¿Qué os lleva? No, Como que de repente la ha, ha pillado la, la policía ahí. O las películas, las primeras películas, películas super antiguas eran prácticamente. relaciones. Sí, pero no tenían tantas sombras, en el Y. no sé, una más general, esto, por que usted no, no. una habitación con un señor en una silla. Pues esto es lo que hacían. No puede, ser, puede ser que utilicemos la luz a veces sin un fin expresivo. Simplemente solo para iluminar y dejar que las cosas fluyan. Y mostrar. Sí, sí, es lo que estaba comentando. Por ejemplo, en las comedias, en teatro, la iluminación es plana. La iluminación en las comedias, muy pocas veces, casi nunca, eh, te va a decir algo va, va a tener sombras, va a tener... Suele ser plana, para que la... porque lo importante al final es en el diálogo, es lo que está sucediendo dentro. Entonces, dependiendo de de la historia que se quiera contar, de qué elementos queramos que cuenten, lo que decía antes, es la función que queremos juntar a la luz. Puede ser que la luz queremos que influya en esa historia, queremos que influya en esa dramaturgia, o no, o simplemente se use para, para ver. Es la primera pregunta que tenemos. A ver, si quieres simplemente que se use para ver, que sea neutra y que no diga nada, pues es muy fácil, ya está. <risa> no hace falta tampoco... Pero siempre que queremos ir un poco más allá a explicar cosas o a decir algo, darle un, un uso, aunque sea mínimo, que no hace falta que toda la pieza que vayamos a hacer o todo sea con una luz así o con, o con una luz tan esto, pero igual hay un momento que es que nos ayuda, aunque luego el resto de la pieza sea plana, no pasa nada, pero igual... Este señor está aquí tranquilamente, parece que está en su casa, poniendo la silla que ha comprado en Ikea, y no sé qué, y de repente viene, viene esta luz y resulta que, es que este señor que estaba poniendo la silla no la estaba poniendo, la estaba quitando porque la estaba robando. Simplemente con un cambio de luz igual ya te está cambiando la historia. Entonces, eh, es bueno preguntarse qué quiero que cumpla la luz y, y cómo puedo llevarlo, ¿no? cómo puedo jugar con ella. Bueno, y esto sería los los aparatos que en este caso se estarían usando. Estos son más de cine, los teatros teatro son un poco diferentes, los cine se tan más, tienen un luz de luz mucho más amplio. Pero bueno, son con distintos tipos de aparatos que crean una luz diferente, más difusa, más estas sombras son más difusas o más nítida o, o crear las sombras y la de luz varía dependiendo del aparato. Ah, un cuando tienes un proyecto de una iluminación teatral, bueno, una iluminación teatral, una iluminación de cualquier cosa, pues lo primero es leer la obra, ver qué es lo que la dramaturgia, preguntar al director a ver qué tiene en mente, ver ensayos, ver lo que se está haciendo, ver el movimiento, el espacio, la medida de lo posible, porque no siempre se puede. Muchas veces el iluminador entra casi las dos últimas semanas. Entonces, igual no ha podido estar implicado en el, proyecto, en el proceso. Si puedes eh, estar implicado en el proceso, pues, mucho mejor. Porque aparte de que, de que ves lo que se está creando, puedes eh, contribuir. Puedes hablar con el director y decir, mira, si aquí, igual, claro, como estamos haciéndolo, si se pone una luz aquí y esta escena, en vez de ser ahí, es ahí, pues, facilita. ¿no? O mejoraría, o, bueno, cambia cosas Hablar con el equipo artístico, con escenografía, vestuario y todo eso para ver materiales, para ver qué va a influir todo, al final todo lo visual, se va a añadir una luz, cual necesitas saber el resto del equipo eh, qué, qué va a hacer. Plantear una propuesta de concepto de, pues, es una luz plana, o voy a hacer algo que sea más, eh, con luces muy finitas, muy concretas, muy oscuro todo y muy tal, y ver si guarda. Y por tanto, la idea que vas teniendo según van avanzando los ensayos, eh, bueno, completar ya los materiales definitivos, hacer pruebas de, de iluminación con muestras de materiales, porque dependiendo los colores de la luz, dependiendo los color del material, va a cambiar. Realizar un primer planteamiento técnico, un presupuesto de necesidades y todo eso. Ver el rider del teatro, que es el material del que dispone el teatro en el que se va a hacer el, el estreno. Y más o menos del el resto de teatro donde se va a llevar la obra, dejar las necesidades de bueno, sin esto, aunque no tenga el teatro, habrá que alquilarlo porque sin esto no, no pasa. Y por último, colocar, enfocar por los aparatos, enfocar los aparatos, hacer las memorias, que es lo que vas diciendo de, bueno, esta escena tiene estas luces encendidas, esto apagado, tal, la siguiente va cambiando. Todo esto por pues dejar con dirección, a ver si con el ensayo, a ver si o hay que cambiar alguna cosa, se hace un pase técnico y el estreno. Y luego, múltiples adaptaciones para ir a distintos teatros. Todo esto, lo ideal es hacerlo desde que empieza la obra. Normalmente se hace dos últimas semanas, una cosa así. Y aparte, como para estas cosas necesitas tener un teatro, pues esto se hace el mismo día, o los dos últimos días. Entonces, hasta ese momento, tú no has tocado un foco. No se ha visto la escenografía montada, o se ha visto pero sin una iluminación, sino en una sala con lo que hay. Y, todo es, y todas las ideas que tienes que transmitir eh, son más conceptuales, son más de concepto que otra cosa. O sea, no puedes hay programas de ordenador, hay programas de wishy así que te hacen las simulaciones, pero no tiene nada que ver. En concierto sí que se parece un poco más, porque es un ser, porque es un movimiento, pero en teatro no tiene nada que ver una simulación con lo que vas a ver en la obra y en el teatro. Así que la forma de, de hablar con el director de explicarle tu propuesta, de convencer de, de ver con el resto de materiales cómo funcionaría y tal es con pequeñas muestras en cómo funciona la luz con otros materiales y es explicando al director la propuesta con el imaginario pues haciendo referencias a a cuadros, a, a cosas que se hayan visto, a otras obras, a otros casos, pero de una forma siempre muy abstracta, porque no lo vas a poder enseñar hasta los dos últimos días. Con suerte, hay veces que es el último día y tampoco te da tiempo a ir pero vas cambiando según, según vas haciendo la obra más veces. Entonces, pues, eh, para hablar con dirección, con el director, directora, pues normalmente te sirves de estas ideas de concepto, de dibujos. Las cárceles de Piranesi, o con la o dibujos a mano. Pues que esto, por ejemplo, más o menos te lleva a la misma iluminación. Aunque son cosas que no tienen nada que ver. Pero te puedes hacer una idea de qué tipo de, de luz vas a ver en, en cuál es tu propuesta. O Por ejemplo, un bosque, pues también. Aquí vemos son distintos tipos de bosques, pues a ver por cuál se puede tirar. Eh, va abriendo el color, una cosa por ejemplo que está en de todos es esta, la neblina que se crea, el haz de luz que se ve, pero para por ejemplo, a veces hace falta máquina de humo, porque si no no vamos a ver el haz de luz y por mucho que pongas un poco verde, eso no va a aparecer en un bosque. Luego está un bosque más tenebroso, que esto probablemente aunque aquí no aparezcan sombras, si esto lo queremos recrear en una escenografía vacía, en un espacio vacío, nos, no, nos manejaremos con luces azules, blancas, algún contraste, con algún amarillento y con sombras. Por ejemplo, esto puede venir un poco de estas luces, sombras, pues una forma de, de llevarlo a ese bosque, a una escena, podría ser una cosa así. Esto, por ejemplo, se con, con, con los tules o gasas que depende de cómo se ilumine, se vería esto, si se ilumina por delante, se puede ver como una pared opaca. También tenemos cuadros de una iluminación muy amarilla o con bastantes contrastes, como muy, muy oscura, o más difusa, más amplia, más fría. los mismos estudios de color, dibujos, pues dependiendo de películas, pues bueno, tenemos la iluminación y esto cómo lo podemos pasar a color, las paso rápido porque el mundo. O teniendo eso el color, eh, la luz de, de esta imagen, cómo la puedo plasmar en, de otra forma, ¿no? En otro, en otro lugar. Eh, por ejemplo, estos de estos cambios de luz, de este frío cálido, creo que hay varias. Eh, esta es la obra Incendios, hace un par de años en Romea, en Vestad, y tenía unos cambios de luz, de fríos, con la luz que viene del interior de la casa, que sale del interior de la casa, solo con, solo con esto era una pared blanca, que a veces abría a la puerta y al entrar esa luz ya veías que dentro era además un hogar pero un hogar con fuego, ¿no? un hogar del de antiguo fantasma. De eh, otra cosa importante es el que nos da la luz y el color, su concepto. Entonces para todo lo ideal es tener un pensar primero un concepto de lo que, la imagen o el, la iluminación que quiero llevar a cabo en toda la vida. Por ejemplo, en, no, yo no sé de videojuegos, me parece así, ¿no? Eh, pero por ejemplo eh, ya solo en la imagen inicial del concepto aquí vemos que va a ir amarillos, rojos que va a ser una iluminación cálida que va a ser una imagen tienda cálido siempre incluso la nieve es muy frío sobre todo en contraste con aquello pero tiene como una veladura un tanto uh, cálida que aquí no se ve bien pero si comparamos con otro juego que es mucho más frío, toda la iluminación y toda la imagen, toda la estética, si comparamos esta nieve con esta, se ve que aquí hay un... se ve un, un sol que desliza por aquí, un cierto tono... Incluso en las imágenes frías, en, en lo que tendría que ser más azul, tiene ese filtro, tiene ese, ese toque, ¿no?, de concreto. Bueno, en verdes, en azules, está mucho más río, con el contraste de los rojos. Del standing, solo con la imagen inicial lo mismo, podemos ver que va a haber cierta polución, que vamos a ir por los fríos y que va a haber contraste de amarillos. Fríos y lo único que no está, o sea, que no está desaturado o no está tan desaturado, los amarillos que son lo que no los que al final es eh, una imagen de concepto, una forma de concepto que se extiende un poco a la, a la forma de iluminar y demás eh, por, todo, digamos, por todo el juego, por todo el teatro, la imagen en el este caso. Que no significa que no se pueda salir de ahí. O sea, puede ser todo más o menos así y que haya escenas, que haya momentos que cambien totalmente, siempre y cuando entre eso dentro de ese lenguaje, ¿no? que no, no, no choque. Juegos de luz y de sombras, por ejemplo, en este videojuego, Insight, eh, la luz es súper importante y además es súper expresiva. ¿no? Solo con esta imagen ya, ya se ve ya el niño que va hacia adelante, la luz que viene, que se la come, los elementos enormes, con la persona muy pequeña, las sombras se come. Y ya solo el cartel, o sea, aparte de los colores, ya el que él esté mirando para adelante, esta composición, ya es, cambiaría totalmente si él estudiar aquí mirando para allá. Entonces, es como este avanzar y lo que viene por aquí que te está moviendo, lo que decíamos de, de ir de allí para aquí. Lo mismo, vamos avanzando. Siempre significa, vemos diferente si mira para un lado que si mira para el otro. Si recorremos hacia un lado es, es avanzar, si se recorre hacia el otro ya lo percibimos casi como huida muchas veces. Estas son más imágenes, lo mismo, la iluminación, la iluminación más difusa que viene de, de una bañera de luz, aquello, el cambio del contraste del interior, el exterior, las sombras marcadas. Bueno, también son juegos de, de iluminación con pantallas y con tules. Y, y esto ya sí que lo voy a pasar muy rápido porque es, pero me estoy distrayendo me eh. un montón me me tiempo, me tiempo vale eh, bueno cinco cosas que además ya las hemos ido diciendo el, para alentarnos en el mundo que nos rodea percibimos las apariencias en su multiplicidad las manipulamos a través del sistema ojo cerebro y consideramos lo elaborado como verdad todo lo que vemos en sí pasa por nuestra cabeza con ¿no? lo cual todo va a ser nuestra verdad. ¿Tiene? no tiene por qué ser la verdad del tal lado. Aunque eh, en la misma sociedad con las mismas culturas con la misma cultura y las mismas costumbres visuales normalmente tenemos ya varias cosas como estipuladas y a las que estamos acostumbradas y a las que probablemente todo el mundo vea igual. Aunque mmm, probablemente la mitad de lo que estamos viendo no nos hemos imaginado. Por así. El estímulo visual no existe si no existe el contraste, si no hay contraste, no hay percepción. Si hacemos un cuadro de, de un paisaje nevado con un conejo blanco en el que no hay contraste en nada, solo veremos un abajo Entonces, si no hay contrastes, sombras, luces, contrastes de color, no vamos a recibir nada, lo veremos todo listo. De por sí la luz no es visible sin materia que la descompone, lo que decíamos con, la, con el humo, con las partículas, para ver los haces de luz, para hacer dibujos con la luz, necesitaremos un choque contra algo. Hasta que nos toca contra un objeto, no, no no la vemos por sí misma. Bueno, situación conflictiva, fuertes contrastes y nivel de iluminación alto, sin embargo los objetos son predominantemente oscuros los dos datos se, eh, se contradicen por lo que se crea inseguridad y inquietud pues eso, que cuando estamos viendo por ejemplo un elemento muy oscuro muy negro en una superficie muy blanca nos lleva ahora mucho la atención porque ese elemento que absorbe la luz al estar tan contrastado con todo lo delredor eh, nos crea una cierta o inquietud no y esas cosas también que que llame más la atención. Cuanto menos saturado se ve un elemento, un color, más margen tenemos para representar la luz y la sombra. Cuanto más saturado esté, hay eh, imagen? La capa de. Un poco de este, ¿no? Un Si os fijáis en el. Yo lo igual no me puedo ver jugar y este solo podía mirar la capa. Está tan saturada que no tiene una sombra. Ahí todos los hombres producen sombra, todos procesos, que pero la pata es una mancha roja que le sigue al dicho por todos lados. O sea, no, es de vida. Es, es. Entonces, eso, la saturación también nos no matará la iluminación. No bueno, pues de la naturaleza, los animales varían su, su color, eh, teniendo en cuenta, por ejemplo, los seres que siempre les desde de arriba. Eh, son de un color diferente de, de arriba y de abajo para parecer planos y para parecer atractivos y atractivos. Eh, los pantalones que salen de moda, que es esto, más raspado, más claro y puro y tal, es para crear su volumen. Para hacerse ese volumen para resultar más atractivo o menos atractivo. Es, por ejemplo, eh, ¿cómo lo no percibís vosotros? ¿Esto salía es hacia afuera o hacia dentro? Nada, es un dibujo. ¿Y este? ¿Estos? Dentro. Adentro. Adentro, Es lo mismo, pero ya. Estos son estos. Pero al estar girado al ver la sombra por abajo, nosotros conscientemente percibimos que la luz viene de arriba. Porque nuestra fuente de luz habitual es el sol. O en las lámparas siempre la luz tiene este arriba. Entonces, vamos a leer los objetos y todo, aunque solo sea una mancha de color. Vamos a aprender a leer que la luz viene desde arriba y que si hay una mancha de color oscura para abajo, eso es una sombra. Por lo tanto, vamos a acelerar los volúmenes en función a esa luz imaginaria que nadie nos ha dicho, pero la luz también desde arriba. Entonces, si a ese imagen mismo le pusieras un foco aquí, una luz que se vea claramente que aquí viene un foco porque hay una lámpara y todo demás está oscuro. Ya, ya recibiríamos exactamente lo contrario. Si nos forzamos a intentar verlo, a imaginar que hay un... O sea, yo para intentar verlo al revés, tengo que no imaginarme por lo menos, que hay un, una lámpara aquí y ya, ya lo voy viendo al revés. Pero vamos, vamos avanzando, porque tenemos tan integrado esto de la iluminación que viene desde arriba, que cualquier cambio de paradigma nos descoloca. ¡Uy, chata! <risa> bueno, sin más, que cuando al atardecer, que va cambiando el sol, cambia la luminosidad, estamos acostumbrados a ese cambio y a los colores que van cambiando. Pero no lo, aprecia, no lo apreciamos plenamente. Realmente al bajar la iluminación, por pues cómo están nuestros ojos, los colores los tienden a brisas. Lo que pasa es que como sabemos los objetos como son, sabemos dónde no lo percibimos ese cambio. Eh, Cuando hacemos una iluminación débil, si sí, tenemos en cuenta esto, ese cambio de, de saturación de los colores, de la representación, será, mucho más fácil para, será más fácil para representar. Otros son cosas que las tienes, tienes que hacer con el esfuerzo de verlas porque naturalmente no nos saben. Estamos acostumbrados a verlo tal cual Y lo mismo, cuando vemos un objeto con una luz que se y no sabemos de dónde viene salud, luz, podemos imaginar que es de cualquier cosa, Entonces ahí ya pasó a la imaginación, a especificar de dónde puede venir esa salud. ¿De, ¿De qué puede ser esa luz roja? De ambulancia. ¿De ambulancia? ¿O de...? ¿O de un bar? ¿Un hotel? o de altura. ¿eh? ¿Eh? esto sí que lo voy a pasar por encima pero son conceptos de luz sombra oscuridad que digo, son más temas culturales que es bueno está bien tenerlos en cuenta y conocerlos de, de la sombra que siempre se ha jugado con la sombra pita el pan que si la sombra es un porque un duplicado de nosotros se nos sigue, que nos espía, que está presente todo el rato, pero que no controlamos. Eh, porque en nuestra cultura hay ese rollo con la sombra siempre, con la oscuridad, que siempre hay que todo iluminado. En las pinturas rotesas, por ejemplo, lo que utilizaban entonces, las sombras para las, las pinturas son animaciones. Porque estaban concebidas para, para verlas con una antorcha que ya se iba moviendo y se iba moviendo por la... Por la piedra y el mover la antorcha, el mover la iluminación, el, el objeto va claro, cambiando. Pero eso, la, la sombra y la oscuridad, que desde tiempos inmemoriales se asocia siempre a conceptos negativos, porque es donde. en la oscuridad es donde están los peligros, ¿no? la luz es donde está el conocimiento, donde está. donde puedes valerte. No, pues, pues, la Cosas de la. De la luz, de la sombra, a quién nos evoca la oscuridad, a quién nos evoca las sombras. Por ejemplo, la imagen de caso, los cuadros de Picasso son parecidos, pero lo único que cambia es que la sombra de personas diferentes. ¿Quién os dice lo mismo las dos imágenes? No. La sombra. ¿Cuál es más amenazante? La que que La que hemos dicho que no, se, que no percibís personas, que solo percibís la sombra. Es que sombra? puede ser aunque sea una puede ser la figura puede ser también una sombra simplemente que el poco de luz está en otra posición está más, antes, más arriba es bastante diferente Después, por ejemplo estas cosas simplemente con cambiar el punto de vista provocan cosas totalmente diferentes y es la misma imagen es la misma escena incluso puede ser el mismo hombre solo que a, a él, a el poco de luz es diferente al que no sacó detrás de la persona y aquí se ha puesto justo delante de la, la persona y se ha puesto la foto con, el, con la luz. Puede ser exactamente lo mismo, pero lo estamos, viendo, lo estamos percibiendo de una forma muy diferente solo con la iluminación. bueno También el concepto clásico del infierno, de demonios, de la amplificación de la luz, de estos monstruos que van creciendo, cómo se puede jugar con esas sombras. Peter Pan, de siluetas lo, eh, anónimas que observan. Nos eh, da un cerrado. Voy a decir nos un Nos la sombra, los dedos, amenazantes que se acercan. No, no vemos a la persona, solo vemos a la sombra. Literal. De la imagen inicial, si os fijáis, eh, es una iluminación bastante general, no tiene sombras marcadas, no es bastante difusa, a cuando vas caminando y la iluminación cambia todo, ¿no? Ahora mismo, ¿cuál es más...? ¿Qué diferencia hacéis? Que os transmite una y que os transmite otra. Se le ve también un poco por eso, parece que se ve más pequeña en el dos ahí que ahí, ¿no? Oh. Y siendo además esos objetos más grandes, o sea, realmente se veía más pequeña en esta. Mm -hmm. Bueno, cosas no, que hay que ir planteándose cada vez que se ve para luego no poder reproducirlas y poder, poder ir avanzando. ¿Creéis que se vería lo mismo esta imagen siempre hacia el otro lado? ¿Te va a avanzar hacia allá? Mm -hmm. La diferencia en realidad Está oculto. Sí, no, está viendo que la ha funcionado y lo ha conocido. Es como que parecía algo desconocido, ¿no? Estas cosas. No tengo aquí a mazo en nada, pero sí, cuando lo ves al revés parece. Es totalmente diferente. Bueno, ya acabo, que no eso es lo digo. Pero bueno, una las conclusiones es eh, la importancia que tiene el diseño de la iluminación. Eh, se quiere con ella, incluir a la patología y encantar la forma de ver y sentir las cosas. La importancia del uso de la luz, de la oscuridad, de las sombras, acordarnos que existe la oscuridad, existen la las sombras, pueden utilizar para crear imágenes más impactantes o, o cosas que no enseñan enseñado todo, ¿no? Que, que, no sea, que lo que vemos no sea solo los objetos y hasta. Que es si, igual, esta o, como visto la sombra del objeto no dice más que si vemos el objeto. Igual, si hay una iluminación que se puede utilizar, no hace falta, que igual solo no se necesitan los objetos y ya está, pero también está esa otra opción, ¿no? De dejar la imaginación, de no dar todo hecho, dejar la imaginación del que está el espectador o, o el que va a jugar o el que va a ver a vivir su experiencia, dejarle a su imaginación que se invente, que se imagine que es esa sombra ese objeto misterioso, que es eso que viene no lo no garanto así de primeras. La importancia de tener un imaginario amplio, que se es salga de nuestros referentes habituales, a la hora de expresar nuestra idea a distintas personas, si solo nos centramos mmm, referentes de lo mismo que estamos haciendo, al final parece que estamos haciendo. Claro, yo sí para explicar una obra no de teatro, solo digo, esta escena me gustaría que fuera como, aquí esta obra, pues bueno, esta es se medio y esto, pues como en esta película es la iluminación y esto. Al final lo que estamos haciendo es un balcubrillo de cinco iluminaciones y de cosas de otros sitios, balcubrillo y mezclarlo. Entonces tenemos referentes más amplios, más abiertos que nos hacen investigar y plantearnos cómo puedo llegar a, a, a crear estas luces, estas sombras que nos están que, me, que veo en este cuadro que realmente es abstracto y no tiene luces y sombras. Pero cómo lo consigo llevar. Esto, esta imagen, esto que me vengo de aquí, cómo lo llevo con luz, cómo lo llevo a esta escena. Y, y en, ese, en ese trabajar es donde también se crea, se crea como un propio lenguaje de cada proyecto, que no es un coger cosas de otros. Y siempre Y la importancia de ver y mirar a nuestro alrededor y planteárselo absolutamente todo. O sea, sobre todo cuando haya algo que llame la atención, que nos vuelva, que no nos guste, que nos guste mucho un vez hay algo que te, te mueva a cualquier cosa, plantearte por qué. ¿Por qué se me van los ojos hacia, hacia esa cámara? ¿Por qué voy más a miraros a vosotros que a ellos? ¿Por qué me acerca? ¿O porque está a ese lado? ¿O porque hay una cámara blanca que me está rollando un montón y entonces la veo? <risa> o sea, ¿qué hay alrededor que me llama la atención y por qué? No, no la no había visto hasta ahora, pero es que no estamos con la luz. verdad espectáculo, perfecto. ¿No? Pues eso, el, el, según vais ir planteando siempre por qué os atención a las cosas, por qué dice, no? miramos más hacia un lado que hacia otro, porque todo eso, a la hora de plasmarlo de una forma artística, crear, eh, pues, a la hora de crear, os va a ayudar mucho a llevarlo a cabo y a poder hacer que la gente sienta o, o vea las cosas. Y vea lo que vosotros queréis realizar Y vaya a entregar ahora que estáis haciendo la práctica de realidad virtual, que en esos espacios, y, y podéis más o menos llevarles a donde queréis llevarles. No solo les explicar la historia, no solo a explicar: jugar una guita, una, una hacer la comida, una eh, todo de una mierda, luego que sus padres, y entonces han ido a la casa y han llevado a han un montón. Y no le da tiempo tirar la basura y está escondida detrás de la puerta. No te lo Pero bueno, no es solo la historia, sino que si a eso le pones es una luz diferente o, o una forma de estar si esa basura está en medio o está escondida o tal, ya el resultado se va a cambiar otra cosa. Ya igual no ha a su madre, sino que. que siempre, ha habido una espacio de fondo. Cualquier cosa. ¿Vale? Pero plantear siempre las cosas de, de la revolución que os llama la atención. ¿Y qué queréis luego a la hora de, de hacer algo creativo, hacer algo artístico ¿Qué es lo que queréis resaltar? ¿Qué es lo que queréis esconder? ¿Qué es lo que queréis que se busque? Y que sea el premio de... porque si lo que queréis es hacer algo que lo queréis dar un valor especial, está de la vista perfectamente iluminado, pues igual no, no se ve porque está ahí, perdón. En cambio, si, si se juega un poco con el espectador, que lo busque, que lo encuentre, que llegue de alguna forma, que, que pase por diferentes emociones, pase por diferentes lugares visuales, plásticos, para llegar a los diferentes sitios, eh, los objetos van a tener un significado diferente. Y bueno, vamos a jugar ya. ¿no? Y bueno, a